como todos los temas, ¿no? la... se habla mucho de inflación. ¿no? La inflación es un tema que volvió a estar de moda. Mientras había inflación, solamente en África y Sudamérica a nadie le importaba que hubiera inflación. Pero como ahora los precios suben en Estados Unidos y en Europa, de pronto la inflación se volvió a poner de moda. Y de pronto se volvieron a cometer los mismos errores conceptuales que se cometieron hace mucho tiempo. O sea, todo... Si ustedes toman cualquier informe sobre inflación, cualquier reseña vinculada con la inflación en un periódico, eh, van a ver que automáticamente eh, hablan de inflación como el aumento de los precios. ¿No? La inflación de Guatemala fue del 10%. ¿Por qué? Porque tomamos una cantidad de precios, eh, hacemos un promedio de cómo subieron los precios en los negocios y eso nos da un 10%. Bueno, eso no tiene nada que ver con la inflación y, y desgraciadamente es lo que ha hecho, ha, ha generado dos eh, consecuencias que han sido muy graves. En primer lugar, eh, le ha dado herramientas muy poderosas a los políticos inescrupulosos para poder financiar sus gastos echándole la culpa a otros. Eso lo vamos a ver. Eh, los comerciantes fueron los primeros, objetivos, los banqueros también, luego empezaron las tesis conspirativas y todo lo demás. Nunca el, el, el funcionario, porque si el problema es el aumento de los precios, bueno, los precios los fijan los comerciantes y los, los especuladores y no el gobierno. Eh, sin embargo, vamos a ver, la idea es que veamos cuando esto culmine que en definitiva eh, el aumento de los precios es simplemente, como en realidad todos ustedes saben, pero está bueno repasarlo, eh, es simplemente una consecuencia de la inflación y no es la inflación en sí misma. Es más, en los primeros momentos en que se produce inflación, los precios no suben, los precios suben después, ya vamos a ver cómo y por qué. Eh, de modo que, por ejemplo, yo he tenido discusiones aquí en Guatemala Uh, ustedes han tenido durante mucho tiempo un el gran privilegio de tener poca inflación, de tener buena relación con el precio de las divisas, por ejemplo. Hace años que vengo a Guatemala el dólar vale siempre prácticamente lo mismo. Y de, pero de pronto en estos últimos dos años empezaron los problemas. ¿Por qué? Porque aquella conducta, fiscal, eh, aquel, perdón, conducta monetaria que había tenido la autoridad monetaria y tiene habitualmente la autoridad monetaria de, de Guatemala, que por la Constitución no puede financiar los gastos del gobierno, no puede comprar bonos del gobierno, no puede emitir para, para darle dinero al gobierno, de pronto encontraron ese resquicio en las catástrofes como la pandemia, que le dio la excusa al gobierno para pedirle dinero. Yo... De tantos años que vengo a Guatemala, es la primera vez que voy a cambiar dólares al banco y me dan dólares que nunca han sido tocados por el hombre. O sea, dólares recién hechos, nuevecitos. Me, me, me, me sonaba a estar viviendo en Argentina, ¿no? donde los, los pesos siempre son nuevos, porque están recién emitidos. ¿no? Eh, ahora, las discusiones que yo he tenido en Guatemala era bueno, pero eso pasó en el 2010, ¿y por qué hay inflación ahora? Bueno, vamos a discutir este tema y por qué los efectos de la inflación, recuerden, el aumento de los precios no es la inflación, es un efecto de la inflación, tardan en producirse porque es un proceso de mercado que depende de valoraciones individuales de oferta-demanda y del empleo de los bienes. Tenemos cinco sesiones. En estas cinco sesiones la idea es ir desgranando el tema para llegar, en la última sesión es un trabajo práctico, Hoy vamos a discutir un poco algunos conceptos importantes sobre lo que es el dinero y lo que son los precios. Y esto es muy importante porque precios y dinero se suelen confundir y es bastante razonable que se confundan los conceptos de precio y dinero porque en realidad los precios son la expresión de valoraciones en intercambios eh, comercio, digamos, entre personas que se expresan en dinero y por lo tanto... Hay una relación tan grande entre el dinero y los precios que por eso se termina confundiendo uno y pensando que la inflación es el incremento de los precios y no el incremento del dinero. Luego, en la próxima sesión, vamos a ver a la inflación. Una vez que discutimos un rato hoy sobre lo que es la moneda y lo que son los precios, vamos a discutir técnicamente qué es la inflación. Eh, y vamos a discutir la, la inflación en los distintos sistemas monetarios que se han dado en el mundo. Recuerden, nosotros empezamos usando moneda como este, que eran bienes de, bienes de uso, bienes de consumo, este, y terminamos ahora con el Bitcoin. En el camino hubo un largo proceso donde la moneda tomó varias formas y en todas ellas hay una posibilidad de, de, de ver inflación. La vamos a ver. En la tercera sesión vamos a ver un tema un poco escabroso porque ni siquiera los los austríacos se ponen de acuerdo, eh, que es la inflación y el crédito. Es decir, los bancos cuando prestan dinero generan inflación. Eh, el, el, el, el uso de los depósitos a la vista, eh, tan denostados por Rodman Huerta de Soto, y Jope y otros más, eh, son ¿pueden ser fuente de inflación o no? Yo opino, como casi todos los autores, que no pero como hay gente muy seria que opina que sí, lo vamos a discutir en esta sesión. Eh, en la cuarta vamos a ver un tema que es ya entrándole al hueso a este, este problema, que es el de la responsabilidad del Estado. Vamos a llegar a la conclusión de que la inflación es producida por el Estado, no es ni multicausal ni, ni nada de todas las hermosas palabras que se suelen crear, sino que es un funcionario que aprovechando el monopolio del uso de la fuerza y de la producción de dinero y el curso forzoso que le da ese dinero, ordena que se imita más dinero y lo pone a circular. Eh, si eso es así, entonces debería haber una, una responsabilidad por parte de quienes cometen esta, esta cuestión. Entonces en esta sesión vamos a ver primero la responsabilidad estatal en la inflación, cómo solucionar verdaderamente el problema de la inflación que creo que es un, una, una cuestión interesante, y la responsabilidad que le debería caber a los funcionarios del gobierno por la generación de inflación. Y el último punto, ya nos metemos en el derecho penal, se puede llegar a la conclusión de que la emisión monetaria sin respaldo eh, es un, un, un crimen, un delito, eh, habría que incluir en el Código Penal una figura penal para prever esto por el principio de legalidad. Ahí discutimos los distintos bienes jurídicos que protege el derecho penal, por qué sería responsable el gobierno. Y acá hay un tema que entre la cuarta y la quinta sesión vamos a discutir bastante, porque ya en Argentina, obviamente los funcionarios están diciendo que no puede haber responsabilidad de los funcionarios por cuestiones políticas. Entonces, nada, la decisión de si se emite o no se emite es un acto político y por lo tanto está exento de responsabilidad penal. En todo caso tiene una responsabilidad política, que la gente no me vote más, este, pero no me pueden meter preso por esto. O sea, ya van como van siempre dos pasos delante de la gente, ya se dan cuenta de que en algún momento pueden terminar en la cárcel. Pero entonces hay una gran discusión en Argentina sobre esto, que es interesante ¿no? ver por qué los funcionarios son responsables por sus actos, por qué, cuáles son los límites de aquella teoría de las cuestiones no justiciables que se ha desarrollado históricamente eh, y luego meternos a cuál debería ser la sanción a los funcionarios y una serie de medidas adicionales que yo considero importantes para apuntalar la, la, el, el, el, la idea de evitar que la inflación se produzca. Como les decía, leemos permanentemente índices de inflación, que en realidad no son índices de inflación, son índices de aumento de los precios. La inflación, lo que se infla con la inflación es la cantidad de dinero, no los precios. Que los precios luego aumenten, y lo vamos a ver, es una consecuencia lógica de, de, de los principios de oferta y demanda que se fijan para cualquier otro producto. Si ustedes, tienen, eh, si ustedes venden naranjas y de pronto la producción de naranjas se incrementó enormemente y lesó, ya no saben qué hacer con tantas naranjas, el precio de naranja va a bajar. Si ustedes tienen dinero y incrementan enormemente la cantidad de dinero, eh, el, el, precio, el, el precio del dinero va a bajar y por lo tanto lo que ustedes ven cuando dicen que subieron los precios, en realidad lo que se depreció fue el, el dinero y no es que subieron los precios. por. Los, los precios suben por muchos motivos que no se vinculan con la inflación. Ustedes saben, lo, los precios, vamos a ver en un ratito eh, específicamente el punto, pero en, en definitiva lo que expresan es la relación de intercambio entre alguien que un comprador y un vendedor, que valoran de una manera diferente, y los precios en el mercado varían permanentemente por distintos motivos. A tal punto que cuando, en la discusión entre los propios austríacos, por ejemplo, sobre el equilibrio de mercado, tenían algunos más moderados como Hayek o Mises también, que decían el mercado puede encontrar un punto de equilibrio que va a ser... Eh, Posiblemente pasajero que va a tender a cambiar, pero que se lo pueden encontrar. Pero tenían gente mucho más eh, extremista, como Lackman, que decía, no hay posibilidad de equilibrio en el mercado, porque en el momento en que ustedes fijan un precio, están cambiando las condiciones, y por lo tanto el equilibrio se rompió, cada vez que un precio es fijado, decía Lackman. Que es una visión eh, que puede parecer extremista y que no ayuda a nadie... Nada al que quiera hacer predicciones en economía, pero que es muy atractiva, ¿no? porque es cierta en realidad. Cada vez, el mercado es algo que está en permanente evolución y por lo tanto estamos cambiando los precios permanentemente. Eh, como las valoraciones son rangos en realidad. Eh, o sea, cuando yo vendo, sé que no estoy dispuesto a vender por menos de determinado punto pero por encima de eso, todo lo que pueda. Cuando yo compro, sé que no estoy dispuesto a pagar más de determinado precio. Por debajo de ese precio, todo lo que pueda. Ese rango es el rango de la negociación. Depende de muchos factores eh, ver luego el precio donde se va a fijar. Pero la existencia de ese rango es lo que de algún modo hace que haya una cierta presunción de estabilidad, porque en definitiva los precios se pueden mantener más o menos estables en la medida que las valoraciones de la gente estén dentro de ese rango. Cuando se modifica o se pasa por encima de ese rango, los precios cambian. Eh, con lo cual, cuando todo el mundo está mirando los índices de precios para discutir la inflación, está haciendo algo esquizofrénico, porque en realidad está eh, tratando de... Eh, mirar algo que por naturaleza cambia permanentemente y tratando de deducir de ese concepto un concepto de inflación. Eh, los precios en el mercado cambian. Eh, mientras que, en, en un primer momento, la inflación no produce un aumento de los precios. O sea, el, el, el Banco Central emite dinero ahora. Se lo da a un funcionario del gobierno que lo usa para pagar gastos. En ese momento la inflación se generó. Ahora, no necesariamente van a subir los precios en ese momento, porque en realidad hace falta que el mercado empiece a dar señales de, de la existencia del nuevo dinero y que por cuestiones de oferta y demanda la gente empiece a advertir que hay más dinero en el mercado y empiecen a subir los precios, que van a subir además de manera espasmódica, va a depender de, de las valoraciones de la gente que intercambia ¿Qué precios van a subir primero? ¿Qué precios van a subir después? Pero en realidad la inflación se produjo en el momento en que se emitió el dinero y se puso a circular. Por eso Guatemala pudieron haber emitido hace un año y pudieron haber puesto a circular hace un año, pero incluso hasta por cuestiones psicológicas, la gente está tan acostumbrada a la estabilidad que los precios no van a subir inmediatamente. Pero llega un momento en que la gente se empieza a dar cuenta que sobra el dinero y entonces... Esa heladera que yo no me podía comprar, ahora la puedo comprar porque tengo el dinero y la compro. Y el que vende heladeras, que hace una semana que no vendí una heladera, se da cuenta que las heladeras empezaron a ser más eh, apetecidas y le sube el precio de la heladera para el próximo. Y entonces, con un proceso normal del mercado, los precios empiezan a subir. ¿Por qué? Porque hay dinero. Si no hubiera dinero, no podrían subir los precios. Piensen ustedes, uno de los de los caballitos de batalla de los que quieren explicar la inflación en el mundo por causas que no sean imputables a funcionarios públicos, hablan, entre otras cosas, por ejemplo, de la invasión rusa Ucrania y del precio del petróleo. Eh, dicen, no, el, la escasez de petróleo va a generar un aumento de los precios del petróleo, el, eh, la gasolina va a aumentar el precio y, por lo tanto, el petróleo arrastra un montón de otros precios, se viene la inflación en todas partes. Ahora, piénsenlo lógicamente. Si ustedes, Obviamente que si, si, eh, se, si disminuye la oferta de petróleo, va a tender a incrementarse el precio de la gasolina. Ahora, si la cantidad de dinero es la misma y ustedes quieren comprar gasolina y la demanda de gasolina es inelástica, o sea, ustedes van a querer gasolina de todos modos, este, aunque le suba el precio porque la necesitan para manejarse, ustedes solo van a comprar gasolina dejando de comprar otras cosas. O sea, no es que a menos que aparezca misteriosamente más dinero, eh, para que ustedes puedan comprar algo más caro, tienen que dejar de comprar otra cosa. Esa otra cosa va a disminuir en su demanda y va a caer su precio. Lo que va a pasar es que el mercado se va a reacomodar. Van a haber un montón de productos que la gente ya no va a comprar porque está usando su dinero para pagar más caro el combustible. La única manera de que ustedes puedan pagar más caro el combustible y todo lo demás es que se incremente la cantidad de dinero que está circulando. Y eso solo se puede producir en un sistema donde el Estado tiene el monopolio de la moneda y del de, el curso legal y forzoso. Solo se puede producir por una decisión estatal de aumentar la cantidad de dinero. Entonces empecemos con el dinero. Nosotros tenemos, hay un libro extraordinario, afortunadamente la economía es una ciencia social y por lo tanto no necesitamos matemáticas ni, ni gráficos ni nada. Y, y, y si quieren saber lo que el dinero es, tienen que leer un libro de Carmenger que se llama El Dinero, donde explica con una lógica imbatible lo que es el dinero. ¿no? Eh, y y para, para discutir temas como este, a mí siempre, yo siempre empiezo citando, ustedes saben que una de las grandes fuentes de la Escuela Austríaca de Economía fue la Escuela Escocesa. Los autores morales escoceses, David Hume, Adam Smith, Adam Ferguson, iniciaron la idea del orden espontáneo, de la evolución de las instituciones. Adam Ferguson, posiblemente el que tenía menos prensa de los tres, pero que para mí es uno de los mejores tal vez, tiene una frase que yo siempre cito porque después la popularizó Hayek en el siglo XX. Decía, las personas tropiezan con instituciones que son el producto de la acción humana, pero no del diseño humano. Esto es, hay instituciones que hace falta que haya seres humanos para que existan, si no hubiera seres humanos no existirían, pero ningún ser humano en especial la diseñó. Y ponía como ejemplos el mercado, el derecho, la moral, el lenguaje y la moneda. La moneda aparece en el mundo de una manera espontánea, y evoluciona a lo largo del mundo de una manera espontánea hasta que brutalmente el Estado monopoliza la moneda, la quita del mercado y la convierte en curso eh, legal y forzoso. ¿no? Estudios como el de Menger nos muestran algo muy interesante. ¿no? Porque Menger se pregunta, bueno, ¿cómo nace la moneda? Eh, y la moneda nace con el crecimiento de la sociedad, fundamentalmente con la división del trabajo la gente ya deja de producir para la, para la familia, para la tribu, para el clan, empieza a producir para el mercado. La gente empieza a tener sobrantes que va a intercambiar. Aparece el mercado como expresión de intercambios de sobrantes entre la gente que produce más porque se da cuenta que no solo necesita producir para abastecer al grupo, sino que ahora, si le sobra, puede ir al mercado y conseguir otras cosas con, con esto. ¿no? Y, y la, el desarrollo de la división del trabajo espontáneo fue uno de los, de los pilares que permitieron esto. ¿no? Obviamente en los mercados los intercambios funcionaban con trueque Uno llevaba una vaca y la quería cambiar por un saco de piel. Entonces tenía un problema grande, tenía que encontrar el, eh, el tipo que tuviese un saco de piel y que quisiera una vaca. Y el segundo problema, ver si el saco de piel y la vaca tenían un valor más o menos similar o había problemas con eso. Eh, el trueque traía una gran cantidad de problemas hasta que la, eh, eh, aparecen ciertos empresarios con lo que llamaría este, Kirchner el alertness empresarial eh, que se dieron cuenta que había ciertos bienes que eran aceptados por todo el mundo y que en realidad era fácil de intercambiar en el mercado porque todos en algún momento o los usaban o los podían volver a intercambiar. Entonces cuando iban al mercado se llevaban unos cuantos de esos bienes que los ayudaban o los facilitaban los intercambios. Hay crónicas de Menger sobre problemas de expedicionarios europeos que llegan a África. No cuenta la historia, no fulano tenía que comprar canoas para iniciar su travesía en el río. Y de pronto el dueño de la canoa quería algo que él no tenía y tenía que salir a buscarlo. Entonces tenía que hacer cinco operaciones distintas hasta encontrar el bien que el dueño de la canoa quería para poder viajar. En cambio, lo, los más avesados comerciantes se dieron cuenta que había ciertos bienes que les permitían facilitar los intercambios. Eh, y así es como nace la moneda. La moneda no es otra cosa que determinados bienes aceptados eh, generalizadamente por la gente que ayudaban a, eh, al intercambio, porque en realidad, aunque el, el, el vendedor no necesitara particularmente ese bien, sabía que lo podía usar luego en otros intercambios, y entonces, si los precios eran razonables, digamos, si, si la, la, la, la ratio de intercambio eran razonables, él podía eh, aceptar ese bien, porque sabía que lo podía colocar eh, más adelante. Y entonces, así es como nace el dinero, y la famosa frase de Menger, ¿no? El dinero no es una creación de la ley, no es un fenómeno de origen estatal, sino un fenómeno de origen social. Al concepto general de dinero le es ajena su sanción por parte de la autoridad estatal. El dinero nace al igual que el mercado, la moneda, y, perdón, la, el derecho, la moral, el lenguaje, eh, nace espontáneamente por la sociedad. Sí, Enrique. Lo, eh, lo que sucede en cierta forma es que como ya tenemos tanto tiempo de estar acostumbrados al dinero no nos imaginamos los problemas del juego. De... solamente decimos que hay problemas eh, pero yo tuve la oportunidad de ver un documento cinematográfico cubano de un escritor que siguió todo el proceso de un intercambio de dos apartamentos y se empezó el trueque con el cambio de un apartamento que estaba en un edificio por uno que estaba en una casa de, de Playa. Y, y el, y el trueque comienza ahí, involucra a 300 personas al final de un año y era tal el relajo que nunca se llega a hacer el trueque. Entonces uno, uno decía, ah, de verdad que uno se imagina la cantidad de problemas que puede generar que se genera cuando no existe moneda, ¿no? Es muy interesante, porque solo Cuba se puede permitir como un laboratorio en el que alguien pueda seguir un proceso tan interesante del trueque sí. eh, por la falta de, de, de, de dinero que hay Bueno, en Argentina, por ejemplo, en tiempos de la hiperinflación, en los ochentas, los, en los, principios de los 90, aparecieron clubes del trueque que eran muy interesantes, ¿no?, porque eran comerciantes que ya ante la falta de moneda, ya no había moneda en Argentina eh, por la hiperinflación, en realidad volvían al trueque y hasta terminaban creando moneda propia, que eran vales, pedazos de papel que la gente aceptaba en la medida en que tenían aceptación por otras personas. Imagínense que eran más aceptados que los billetes del Estado. Entonces la gente los recibía y los usaba dentro del mismo club de trueque para poder interactuar. La moneda es un elemento esencial para la, la vida y por eso es tan grave cuando el Estado manipula la moneda. Porque ustedes, afortunadamente, no han pasado, por lo menos en las últimas décadas, procesos hiperinflacionarios como los que vivimos nosotros. Y la, lo terrible de eso es este, precisamente que la convivencia pacífica y la posibilidad de de prosperar y desarrollarse como personas, se pierden totalmente sin la posibilidad de hacer cálculo económico hacia el futuro. La moneda es un elemento de cálculo eh, fundamental para la vida de cada uno de nosotros. Imagínense ustedes proyectando su vida hacia el futuro sin poder hacer cálculo monetario. Eh, no sabrían, porque no, no podrían calcular ni cuánto van a ganar, ni cómo lo van a invertir, ni qué quieren comprar, ni cuánto va a valer lo que quieran comprar en el futuro. Entonces, este desarrollo monetario, que empieza espontáneamente con bienes, bienes de uso, genera la moneda con ciertas características propias que a lo largo del tiempo se fueron afianzando. ¿Cuáles eran las características que tenían estos bienes que servían como moneda? Alto valor y aceptación como bien de uso, que la gente las aceptara eh, normalmente eh, en las transacciones. Alto valor por peso y volumen, es decir, yo, si yo tengo que comprar una casa y pagarla con fardos de heno, tengo que llenar la universidad de fardos de heno. O sea, lo, lo ideal es que la moneda sea algo que tenga un alto valor con relación al peso y al volumen. Durabilidad, yo quiero que digamos, lo que entregue o lo que yo reciba como pago eh, no, me, no se me pudra a la noche, O sea, aquí necesito que poder utilizarlo en el futuro. Fraccionabilidad, pues si un bien lo puedo partir y repartir en distintas transacciones, y la estabilidad en su cantidad, que esto tiene mucho que ver con el tema de la inflación, esto es que no suban y bajen las cantidades de manera abrupta. Eh, obviamente que en, en la evolución de, de lo que fue moneda, muchos bienes fueron usados como moneda a lo largo del tiempo, eh, hasta que primero decantan en los... Eh, Metales, ¿no? Los metales terminan siendo, cumpliendo con estas eh, reglas de una manera muy buena. Luego, los llamados metales preciosos, oro, plata y cobre, hasta que finalmente el oro termina siendo, hasta el siglo XIX, principios del XX, la, la moneda, hasta que los estados terminan con el patrón oro. Y el valor de, de la moneda estaba dado por su valor como mercancía. Eh, y esto es importante, ¿no? en la medida en que las monedas eran bienes aceptados generalmente por la gente, eh, el, primer, el, el, el, el, el valor inicial eh, que los convertía en moneda era su valor como bien de uso. ¿no? La gente, si eh, valoraba ese bien, eh, estaba dispuesto a recibirlo, aun cuando no lo quisiera para consumirlo, pero sí estaba dispuesto a recibirlo como medio de intercambio. Y entonces a su valor como uso se, se le incrementa este valor como medio de intercambio. ¿no? Es decir, ya el, el tabaco en Virginia no solo valía por el valor del tabaco, sino también porque además se podía usar como moneda para otras transacciones eh, y lo mismo con tantos otros bienes. Y entonces ahí aparece, ¿no? ustedes recuerdan, recuerdan no la teoría de la regresión monetaria de Mises, ¿no? la pregunta de bueno, ¿cómo podemos fijar el valor final de la moneda? Entonces Mises decía, el, el, el valor que tiene el dinero hoy está basado en el valor de la transacción que hice con ese dinero ayer y así para atrás, cada, cada transacción pasada fue expresando valor hasta llegar al punto inicial que es el valor del bien como, bien de, de, digamos, como mercancía. Y entonces la, la idea es que el, el, el dinero, Mises está pensando todavía en, en patrón oro, es el valor mercancía al que se le va sumando progresivamente con el uso el valor eh, que va adquiriendo como, como medio de eh, intercambio, como moneda. Y entonces de ese modo se puede... Claro, si hoy pensamos en esto, en términos de los pedacitos de papel que, que emite el Banco Central o mucho menos, mucho más con la moneda virtual o, o, o, o sean las criptomonedas o sean los inventos estatales de monedas virtuales eh, como estafa. En definitiva, es muy difícil fijar el valor de la moneda hoy utilizando la teoría de la regresión monetaria. El, la moneda finalmente, la moneda fiat, vale por, la, por dos motivos. Por la imposición estatal de del mon monopolio de su uso y el curso forzoso para cancelar obligaciones y por la credibilidad o confianza que la gente tenga en esa moneda y que la acepte o no la acepte. ¿no? Y entonces, a partir de los guijarros y la, y la sal y, y el cuero y las cosas que se empezaron a usar como moneda, hasta los bitcoins, el mundo tuvo una evolución que no nos vamos a detener mucho, pero que es conocida además, pero que vale la pena recordarla, eh, de cómo evolucionó el, el concepto de moneda o, o la moneda a lo largo de la historia. ¿no? Fueron bienes de uso al principio, los metales fueron desplazando a, a, a los bienes perecederos. Hay una historia que la vamos a recordar en, en la próxima clase cuando veamos la inflación, que es la, el tabaco en Virginia, que nos recuerda a Milton Friedman sobre lo que pasó. Pero bueno, lo, ciertos bienes perecederos eh, o producibles. ¿no? Digamos, si el tabaco es dinero, todo el mundo va a salir a plantar tabaco. ¿no? Tengo mi propia planta de dinero. Pero si entonces, si los metales tienen una cantidad más o menos acotada y no es tan fácil conseguir nuevo metal, los metales empezaron a, eh, a ser preferidos, luego los metales preciosos, finalmente el oro. Eh, vamos a ver que hubo tiempo de mm, uso del oro como moneda, y ahí la función del gobernante fue el de acuñar las monedas. Ahí empieza el latrocinio generalizado, como diría el padre Juan de Mariana, ¿no? Eh, sí. Sí. Digamos que el, el documento de Negres sobre el origen del dinero, él de alguna manera justifica precisamente la acción del gobierno, como digamos, como el, el más relativamente indicado para digamos certificar la condición. Uh -huh. En el caso de que fue fue para digamos eh, hacer constar en los contratos realmente la empresa de la moneda. Entonces, sí, ahí. Ahí, el, el, Claro, el, el, el, obviamente que el gobernante surge en el mercado de la moneda porque eh, justamente había dos problemas. Uno era cómo verificar la cantidad de metal y cómo verificar la pureza del metal. Lo que había normalmente en los mercados eran expertos que prestaban el servicio, pero los expertos cobraban para eh, examinar la moneda y decirle esta moneda es válida o esta moneda no o es pura o no es pura, o pesa tanto o no pesa tanto. ¿Era como un notario sobre las monedas? ¿Cómo? ¿Era como un notario? Sí, era un experto en catalogar la, la pureza de, del metal en que estaban hechas las monedas. Vamos a ver ¿no? el, el tema de la moneda de Bellón, el famoso caso de, de Juan de Mariana, a lo largo de un siglo, el, el, emperador, el, el, el rey de España le iba quitando todos los meses un poco de metal precioso a las monedas y la gente no se daba cuenta. Entonces, en los mercados, sobre todo con gente que vos no conocés, imaginemos al fin del Mediterráneo, del, del, de la Edad Media, los puertos del Mediterráneo, venían mercaderes de todas partes, de África, de Asia, del norte de Europa, y, y, y no se confiaban mucho unos con otros. Entonces, lo que se entregaba como moneda, había eh, expertos que lo podían determinar. Pero bueno, nos remontamos más, más antes todavía, en el tiempo, y, y lo cierto es que la existencia de expertos que verificaran la pureza tenía sus costos. Y, el, y, y, el, y entonces los eh, emperadores, los gobernantes, empezaron a ver que ellos, que ya habían establecido incluso sistemas de pesos. Eh, decía, bueno, ya el peso lo resolví, ahora puedo resolver también la pureza. Entonces empiezan a tomar eh, el, el, el trabajo de acuñar la moneda y entonces si tenía el cuño oficial eso significaba que la moneda tenía eh, la pureza y el peso que, que tenía que tener. Eh, por supuesto que como digamos, servicio estaba bien, o sea, la, la gente lo veía bien. O sea bueno, ya no tengo que pagar por esto, me lo da una buena, por lo menos una que no le tengo que pagar al emperador, este, que me, me da un servicio y no me lo cobra. Se lo cobraba de otros modos porque había impuestos por, pa, pa, para este tipo de cuestiones. Pero la cuestión es que, bueno, y hasta uno podría decir, era alguien imparcial que estaba fuera del problema de los mercaderes entre sí, el problema es que muy rápidamente los emperadores se dieron cuenta de que si ellos le ponían el sellito, eh, finalmente la gente creía en el sellito y no en, en, en la pureza del metal. Entonces el emperador se da cuenta que le puede quitar un poco de oro, el famoso dioclesiano, ¿no? le raspa un poco, le saco un poco de oro, la gente lo acepta igual porque tiene mi sello, y con todo el oro que le saqué hago más monedas y las acuño y tengo más plata lo cual terminó en una hiperinflación que desgraciadamente se intentó resolver con controles de precios, ¿no? y terminó como todos sabemos. Dioclesiano terminó eh, eh, cultivando verduras en un, en un palacio alejado. ¿no? Sí, esta parte que acabas de decir, que la gente no se da cuenta, y sí se da cuenta, entonces lo que hace es que quiere recuperar eso que se le animaba a la moneda, aumentando los precios, pero no es el aumento de precios, como lo han dicho muy bien, la definición de, de inflación, sino que es la acción criminal del intelectiva. De ¿no? Claro, es que lo que pasa es lo siguiente. Si yo vendo gallinas en el mercado y las gallinas valían una moneda y resulta que ahora, eh, gracias al emperador, se me incrementó un 50% la cantidad de monedas y todo el mundo quiere comprar mis gallinas porque ahora todos tienen monedas. Entonces, un día vendí todas mis gallinas. ¿Qué hago al día siguiente? Bueno, en vez de una moneda, va a ser una moneda y media. Le subo el precio. ¿Por qué? Porque el mercado me lo está pidiendo. No porque yo me haya dado cuenta de que el emperador estaba cometiendo un fraude. Simplemente porque a una moneda de oro vendo todas las gallinas. Entonces, eh, subámosle el precio a ver qué pasa. Pero, eh, Hayek, pone el ejemplo con Felipe, el del tridente. Sí. Felipe está haciendo la guerra para llena santa o no santa con respecto a la inscripción y recoge todo el metal lo funde, lo acuña pero en medio le pone una, eh, lo alía con otro metal que es un, un bronce o cobre le pone el él y ese. entonces la gente se da cuenta que ese ahí sí se da cuenta, no es que está diciendo como vendió y más, ahora puedo fijar el precio que puede ser un efecto Sino que dice, ¿cómo recupera lo que le quitó a rey, Entonces uh -huh. tiene que recuperar el valor del oro porque él sabe que lo que está en el centro no tiene valor, en el otro metal. Seguro. Entonces aquí es donde aumenta también... De... O sea que hay de dos maneras, alguien que se da cuenta y alguien que dice aquí está mi ganancia, entonces voy a ver cómo... Sí. Y nuevamente, no es que el comerciante aumente el precio, eh, eh, es que la moneda perdió valor. Y yo creo que esa es una... Que parece una cuestión semántica, pero que es muy importante que empecemos a usarlo, el término... O sea, no, no es que, lo, lo, que los precios subieron, porque en realidad hay una cosa muy curiosa. Eh, el dinero, lo que vino a hacer, ayudó en el, al mundo, fue a tener un medio de intercambio con todos los demás productos. ¿no? Yo tengo sé que... Eh, una vaca vale tanta moneda de oro que una casa vale tantas monedas de oro. Entonces puedo encontrar un común denominador entre todos los demás bienes. Cuando la moneda no existe, en realidad lo que tengo son miles de, de, de, de ratios de intercambio entre distintos productos entre sí. ¿Cuánto vale una casa en oro? En, en, en oro o ¿Cuánto vale una casa en tomates? ¿O cuánto vale una casa en gallinas? Entonces... Es casi infinita la cantidad de variaciones. Lo que ocurre cuando uno aumenta la cantidad de dinero, como el dinero se utiliza como medio de intercambio para todo, uno piensa que los precios de todo subieron, pero si uno ve las ratios de intercambio entre los demás bienes, se mantienen igual. O sea, en tomates una casa va a valer lo mismo que antes, aunque en, en, en, en quetzales cueste mucho más, porque en realidad el quetzal se desvalorizó pero los tomates y las casas siguen siendo valoradas de la misma manera. Entonces, esto es importante y por eso es que es tan importante decir que no es que los precios subieron, el dinero se desvalorizó, eh, perdió valor, porque todos los demás bienes mantuvieron su valor. Lo único que perdió valor fue el dinero, eh, que como se utiliza como medio de intercambio, todos estamos pensando que los precios han subido, pero que en realidad lo que estamos viendo es que el dinero bajó. Que lo, lo que vos planteás es exactamente lo mismo que sucede hoy. no la gente, Lo que pasa es que la gente tarda en darse cuenta. Con monedas de oro es más fácil porque uno ya mira la moneda y dice no, esto está, es trucho, me están engañando con esta moneda. Y se puede dar cuenta, se la puede llevar un experto que le dice no, esto no es oro. Eh, en cambio con los billetes, eh, hasta que uno se da cuenta de que han emitido una cantidad de billetes que ha hecho perder valor. O sea, la emisión monetaria tiene el mismo sentido que el cercenamiento del oro de las monedas por el emperador. El emperador te quitaba un poco de oro y te disminuía el valor. Acá el gobierno te emite un montón de plata, te la mezcla con la otra y el efecto es el mismo, perdió valor. Entonces, la gente es mucho más difícil darse cuenta en un sistema de, de dinero de papel, que el Estado te está engañando. Es más fácil ver una moneda y decir, esto no tiene el oro que debería tener. Eh, pero el principio es el mismo, ¿no? eh, Entonces, pasamos por el, por el oro. Ustedes, bueno, ya conocen todos los instrumentos jurídicos, incluso, que se desarrollan como consecuencia de la necesidad de encontrar formas de no andar con el oro a cuestas todo el tiempo. Entonces aparecen en la letra de cambio, los pagarés los billetes. No, es decir, yo tengo, en vez de, de, de, de ir a comprar una casa con una carretilla llena de oro, voy con un papel que dice, bueno, llevo este papel al banco y le van a entregar el oro. O tengo que viajar por un camino peligroso y no voy a andar con el oro. Bueno, tengo un papel donde el banquero, el lugar al que voy, me va a entregar el oro que yo le dejé al banquero de este, de este lugar. Empieza a, a circular papel, pero papel que está directamente vinculado con el oro, con el dinero. El, el, el papel no es dinero, y esto es sumamente importante también tenerlo en cuenta, porque algunas discusiones que han habido, sobre todo Rodward, esto lo, lo podemos discutir cuando lleguemos al punto, eh, donde se confunde el dinero con los pedazos de papel que representaban el dinero, sobre todo en términos de convertibilidad o inconvertibilidad. El del dinero seguía siendo el oro, el, el billete era un representante del oro, y si ustedes incrementaban la cantidad de billetes, iban a tener inflación en billetes, pero no en dinero, porque el dinero seguía siendo el oro. Eh, lo que pasa es que como los Estados declaraban inconvertibilidades, ustedes ya no podían ni siquiera olfatear su oro, lo único que tenían era que agarrar el pedazo de papel que les había dado el Estado y ver qué podían hacer con eso. ¿no? Entonces pasamos del oro a los billetes convertibles, que se generalizaron. Obviamente era mucho más conveniente andar negociando con billetes y cada tanto si uno quería iba al banco y los cambiaba por el oro, pero no necesitaba andar con el oro todo el tiempo a cuestas. Luego, pasamos por los periodos de inconvertibilidad. Normalmente, como consecuencia de guerras o de catástrofes, ¿no? el, el gobierno necesitaba de su dinero y entonces, ¿qué decía? Bueno mire, hasta que pase la guerra no hay convertibilidad. Ustedes los billetes que tienen, guárdenlos y búsenlos, pero lo que no van a poder ir a recuperar el oro. Ya algún día cuando pase todo esto y estemos bien, lo van a recuperar, pero por ahora no. Y esto fue un camino de ida, ustedes saben, ¿no? el gobierno le, le tomó el gustito a esto. Eh, yo el otro día ponía, cuando, cuando hablábamos con alguien de, de esta cosa de la, de la emisión monetaria en Guatemala por la pandemia, o sea, que los gobernantes son como, como leones que probaron carne humana, ¿no? Ustedes saben, los leones normalmente no atacan a, lo, a la gente. La atacan porque no son comida para la gente. En, en su escala genética, el humano no está. Es una cosa rara que anda sacando fotos por ahí. Pero un día se comen un humano y ya lo, lo, lo ponen en la lista de alimentos. Y entonces se vuelven peligrosísimos. Normalmente los matan porque son muy peligrosos, porque andan cazando gente. Eh, bueno, los políticos son eso. Ya probaron carne humana eh, en el 2010 y ahora hay que ver como el tiro, el tiro de gracia, ¿no? el rifle sanitario para ese tipo de cosas. Hay que tener mucho cuidado. Y en toda, a lo largo de la historia hemos tenido ese fenómeno muchas veces. Los gobernantes que dijeron, bueno, suspendemos la convertibilidad y después dijeron, ¿y para qué le vamos a devolver? Si estamos tan bien con el oro guardado acá. Es más... Podemos nosotros emitir nuestros propios billetes. Y entonces tienen Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, destrozada, con una deuda espantosa, este, encima presionada por los ganadores de la guerra que querían resarcimientos, que empezó a emitir a lo loco papeles, papeles, papeles, y terminaron con la hiperinflación alemana, que es una de las más conocidas en la historia. ¿no? Sí. ¿Vos, vos querés? háganse. fue la no fue, no fue el oro. Y, y como estábamos, con, eh, cuando antiguo era la Capitanía General, estaba muy lejos de, de México de, y muy lejos de Perú. Entonces, las autoridades españolas habían convenido en que Guatemala recibiera moneda de los, eh, para poder comerciar de los dos lados. Pero como era tan lejos, entonces había gente muy lista que se ponía a hacer moneda entre los dos caminos ¿verdad? y resultaba que Guatemala era el lugar donde mejor se podía meter una moneda chueca ¿verdad? y eso resultó afectando la, la economía de una manera muy grande porque resultaba que los peruanos después no recibían a los chapines la moneda, porque decían no, esa moneda está chueca y los mexicanos tampoco no la, no la aceptaban entonces dice que Guatemala pidió hacer su propia casa de la moneda y, el, y los reyes pensando se tardaron 150 años en autorizar o sea la pobreza fue sobre pobreza sobre más pobreza pero mira, es tan chistoso porque finalmente tienen la casa de la moneda se, se, se pasa todo el siglo 18 y el siglo 19 eh, y nunca se pudo imprimir moneda porque o estaba chueca la plata, o el diseño era malo, o, o habían enterrado la plata. Total, Guatemala nunca logró tener su propia moneda. Es una historia de que uno dice Diablo, ¿cómo? Bueno, pero digamos, en muchas partes ha, ha sucedido esto porque básicamente en algún momento detectan el negocio. Entonces, cuando el gobernante detecta el negocio, que es. Por eso es que uno podía pensar inicialmente, está bien que el gobierno acuñe la moneda, le pone un sello, me garantiza la legalidad y no se mete más. Ahora, es muy difícil que no se meta más. Entonces, cuando él tiene el monopolio de la acuñación, dice, bueno, si tengo el monopolio de la acuñación, cualquier cosa que yo acuñe va a ser aceptada por la gente como moneda. Eh, y después cuando imprime, bueno, cualquier cosa que yo imprima va a ser aceptado como billete. Y hasta que la gente se da cuenta de esto y empieza a, a, a pedir digamos, a, a cambiar su, su óptica respecto a la moneda, pasa el tiempo y el Estado se aprovecha bastante de esto. ¿no? Entonces, en la historia pasamos de la del billete convertible a la inconvertibilidad, al patrón cambio oro, donde el Estado dice, no va a haber convertibilidad, pero yo les garantizo que mis billetes... Se ...están respaldados por el oro que tengo en el banco. Eso duró muy poco porque la, la emisión fue muy grande... ...hasta que finalmente la, digamos, la convertibilidad nunca volvió... ...todo el mundo sabía que no iba a volver. Eh, había, había autores que seguían eh, pidiendo que volviera la convertibilidad... ...y no pasó nada hasta que en 1972 eh, el gobierno americano... ...formalmente establece que ya se acabó la convertibilidad dinero de curso legal forzoso emitido por el Estado con respaldo en nada los bienes y servicios que están en el mercado porque ya ni siquiera el oro fíjense que hoy hasta hay cierto atavismo no de que el oro y entonces si tenemos las reservas de oro pero en realidad el oro no es respuesta de nada o sea no no no garantiza nada respecto de, de la moneda hoy en día ¿no? Y pasamos entonces al curso legal y forzoso y, y, y tenemos un nuevo capítulo que tal vez podamos discutir un poco, pero estamos recién en los comienzos en la historia, hay que ver cómo sigue, que es el, lo las monedas y la moneda virtual, ¿no? que ya es un paso, si ustedes quieren, más allá, eh, donde ya ni siquiera hay un pedazo de papel, es simplemente un asentamiento eh, virtual eh, lo cual puede ser maravilloso o puede ser muy horrible Tenemos, eh, depende de cómo se haga ¿no? sí. eh, Ricardo, tú que has estado que mucho en esto del dinero y, y toda esta historia con men y todo eh, ¿hay alguna tendencia desde 1972 para acá de algunos que quieran o economistas que hablen de ese están esperando algo así como la parucía del patrón que es del 72 se acabó, pero ¿todavía hay alguno que, que abriga esa esperanza de que volviera. Eh, sí, sí, hubo muchos autores. Bueno, Seinholz, eh, lo, lo, lo, los austríacos durante algún tiempo, eh, el propio Rothbard. ¿no? Rothbard nunca dejó de pensar en una moneda que no fuera oro o que no fuera mercancía, por lo menos. ¿no? Para él, la moneda era mercancía y por lo tanto él seguía pensando en el patrón oro. Eh, sí. Yo creo que la irrupción de las criptomonedas cambió un poco el eje. ¿no? Y, y lo vamos a ver, tal vez podemos charlar un poco, pero algún día habrá que reconocerle a Hayek eh, su punto de partida en esto de las criptomonedas ¿no? y, de la, y de la competencia de monedas. Porque de algún modo, eh, en, en aquel viejo paper sobre la desnacionalización del dinero, donde lo que proponía era no eliminar Digamos, no crear una moneda única para Europa, que fue finalmente lo que triunfó el euro, sino abrir el mercado monetario. De algún modo él ya proponía, y esto, no dinero público-privado, la, la creación privada de dinero. Porque, porque Hayek no solo decía que, decir, que compitan las monedas de todos los países europeos, incluso de Estados Unidos, que lo quería incorporar al, al grupo, sino además... ¿por qué no los bancos emitiendo su propia moneda y que después el mercado decida si la quiere usar o no la quiere usar? O sea, en ese sentido Hayek fue como un adelantado, porque hasta ese momento no había muchos papers escritos sobre eh, competencia de monedas privadas. Porque en el mundo además había habido pocos ejemplos, no salvo Escocia durante algún tiempo, eh, en general en, el, en el, siglo, digamos, el siglo XVIII, XIX y lo que iba del XX, no había habido ni siquiera mucha experiencia en tener bancos emitiendo dinero. Eh, y sin embargo, Hayek, desdiciéndose de lo que había dicho fundamentos de la libertad, ¿no? donde había eh, dicho que tenía que haber un banco central que emitiera dinero monopólicamente y todo lo demás, él mismo se desdice de eso, cambia de opinión. Y a partir de ese paper de Hayek, se empezó a escribir mucho sobre la competencia de monedas. Y se empezó a escribir mucho sobre la posibilidad de monedas privadas. Y entonces les aparece el Bitcoin o, o la, la, la criptomoneda, que son privadas y compiten. Es un poco lo que Hayek estaba vislumbrando eh, hace 50, 60 años atrás. ¿no? Eh, pero bueno, son las discusiones que se pueden dar. Eh, dinero público privado privado. ¿no? Se puede discutir hoy la, la creación privada de dinero si... El, el, el propio mercado podría regular esto, eh, si, el, si el dinero es, es monopólico, la competencia de monedas, ¿no? que es lo que proponía básicamente Hayek ahí, y que uno puede decir, por ejemplo, Guatemala es bastante bueno en ese sentido porque ustedes tienen garantizado bastante bien la libre competencia de monedas, no por lo menos la, la, la, las monedas cotizan en el mercado con cierta libertad y la gente puede comprar y vender divisas y celebrar contratos y pagarlos en, en, en otras monedas. Argentina hoy tiene como 10 tipos de cambio distinto del dólar y de esos 10 tipos, que más o menos Venezuela fue algo parecido, este, la gente olfatea los dólares porque ninguno de ellos este, tienen un dólar para pagarle al exportador, tienen un dólar para... Eh, pagarle al importador, un dólar para el turista, un dólar para cada uno de ellos. ¿no? Eh, entonces, uno podría decir, aún cuando, en los, y esto lo vamos a discutir en la última charla, aún en los casos de dinero estatal monopólico, garantizar la competencia de monedas es importantísimo porque eh, eso permite una forma de control, eh, y no solo garantizar la libertad de, de circulación y de, y, de, y de comercio de monedas, sino el, la, la posibilidad de contratar en monedas extranjeras, ¿no? decir, en cualquier tipo de moneda. Hay una y tendencia, y esto lo, ya lo, lo, lo vislumbraba, lo, lo tenemos por ahí para ver, lo vislumbraba eh, Mises en la teoría de la moneda, de la moneda y el crédito hace más de 100 años, cuando hablaba de la, la visión jurídica de la moneda y cómo esta idea de la moneda como medio de pago de, de, de, de, de pago de obligaciones, eh, había distorsionado el concepto económico de moneda. ¿no? Y entonces tenemos que, a través de la historia, el Estado ha intervenido de distintas maneras en, en la creación de dinero. Eh, primero, bueno, con la acuñación de monedas metálicas, que culminó en algunos lugares, eh, llevó al cercenamiento y al apoderamiento aparte de del, del, del oro o los, o los distintos metales. La suspensión de la convertibilidad fue otro, otra gran medida. La eliminación, finalmente, de la convertibilidad y el monopolio de la emisión, el curso legal y forzoso. Y finalmente, eh, estos momentos donde se ven fenómenos que todavía son incipientes, pero no sabemos para dónde van a agarrar, del Estado queriendo, por un lado... Controlar las criptomonedas, como ustedes tienen eh, su propia clave y nadie tiene acceso a, a, a cuánto tienen de criptomonedas, el Estado quiere acceso a, a sus para que paguen los impuestos que correspondan para poderlos controlar. Y entonces hay una guerra ahí entre la gente, eh, piensan que el hecho de que el Bitcoin haya crecido, el precio de Bitcoin haya ido a las nubes, eh, implica no que el Bitcoin sea usado como medio de intercambio, porque no lo es. Ya nadie va a comprar un café pagando con Bitcoin. Yo conozco amigos que han pagado cafés con Bitcoin y se han arrepentido el resto de su vida. No pagaron un café cuando el Bitcoin valía 15 dólares y hoy no sé ya cuánto vale. Eh, sino como reserva de valor. Yo quiero sacar mi dinero de toda esta maraña de eh, estatismo que es voraz, y entonces compro bitcoins. Ahora el Estado, los Estados van detrás de eso. Y la otra cara de esto, que es la, que a mí me da mucho más miedo aún, que es la creación estatal de criptomonedas, ¿no? es decir, desde el caso de, de Venezuela, en Argentina ya están diciendo vamos a crear una moneda, que es una forma de estafa masiva, ¿no? El Estado eh, ya, imagínense, ni siquiera va a tener que emitir papeles, van a ser simples asentamientos. Este, virtuales, donde le dice te pago tu sueldo con una transferencia de nada, anda a buscarlo al ciberespacio y, este, y entonces ahí es el fin definitivo de, del dinero o sea, es, es una situación compleja la de las criptomonedas, pero ahí tienen básicamente las, las cuatro grandes intervenciones que ha tenido el Estado a lo largo de la historia de las cuales probablemente la más dura ha sido la que nos tiene en la situación actual que es eliminar la convertibilidad eh, eh, y crear monedas, el dinero fiat, monedas de curso legal y forzoso, emitido por, emitido por el Estado eh, y que nos obliga a, a transar con él. Sí. En lo que te agachaste a recogerla ya, me, ya vale menos. Tengo las suyas, yo <risa> las suyas, cuido. pero no de tu libro y el título es muy sugerente pero escuchándote creo que tiene creo que es un tema novedoso y que tiene muchas aristas complicadas eh, pero la primera pregunta es que tú mencionaste en una de las láminas sobre el tema de la evolución del dinero uh -huh. y casi que en todas yo en todas estaría de acuerdo salvo en la última la de no porque tenga una posición pita Sino, que porque, sino porque en general, incluso pues, que catalana o alguien de aquí está, hay un seminario que organizaron en Lamarro, respecto a eso, y yo lo que decía es como que mi otra parte como doctor Jekyll y Mr. Hyde entiendo, pero por otra parte siento cierto que es una especie como de un esperanto económico. Mm -hmm. Entonces, así cuando se pone el ejemplo del esperanto, de esa lengua que se promueve, así cuando escucho a la gente hablando de la, los defensores, evangelistas, de del, del Cryptocurrency, me parece que es como un esperanza. ¿sí? En cierta forma, es tomar todo aquello que estaba mal en parte estatal y todo y tratar de buscar una solución, pero excesivamente racionalista. El fin de semana hay una crisis brutal ahorita con FTX y eh, demandas en Bahamas, en fin, y el propio hombre está diciendo: no, necesitamos regulación a esto. O no sea, sé, los propios mismos que están promoviendo la agenda del cripto este moneda. Y tú has sido bastante precavido y técnico por la cuestión de no sabemos a dónde nos lleva. Pero, pero quería, esa primera es como preguntarte, o sea, cuando hablamos de evolución los términos de, de Menger y Ferguson y esto, yo siempre entiendo como un gran proceso de ensayo de error, de adaptaciones. Pero la otra es que el cripto, si sí tiene esto de esperanza, tiene algo de... De racionalidad, de gurús informáticos que nos van a resolver todos nuestros problemas. Esa es primer, y la primera. Y la segunda, es en relación a algo que también comentabas en, en el tema, ya precisamente, creo que va a ser una de las sesiones más adelante, que es el tema de, bueno, la inflación como delito, ¿no? Que me imagino yo que es como proponer una solución clara a este, que bueno, en Argentina y Venezuela creo que es lo que va a el peor de los mundos posible pero como tú dices ya, ya pasa en otros lados que es la responsabilidad que se tiene en el de la política monetaria y ese tipo de cosas y que seguramente el banco central y los ministros y los gobiernos tienen responsabilidad pero sobre el cual no hay una estructura institucional que de alguna manera no pueda apelar a ella para hacerlos responsables la única salida que tú mencionabas es bueno no votar por ellos si es que nos permiten tener de la determinabilidad pero, y el lo quizás aquí me, me, me salgo, pero me parece que esa es una propuesta muy aterrizada, porque es un problema claro, concreto, donde se puede buscar una, una, una propuesta que por cierto casi nunca se discute. Creo que es el único que ha escuchado algo así, bueno, de hecho yo nunca he escuchado nada de esto. O sea, buscar la autonomía, el banco central, sí, hasta ahí. Eh, pero el tema, por ejemplo, de la. Pero yo creo que esta, esta propuesta, esa es la pregunta, es. Es diferente a otra visión, que yo creo que es naif un poco, que es la visión de decir, no, eh, el, lo que tenemos es que sacar el estado de la ecuación e irnos al evangelio de las criptocurrencies. Porque hay también regulación. O sea, lo que me preocupa es. Y creo que en los ambientes liberales está el tema de que la regulación es como una palabra allí que asusta, pero hasta en el propio dinero no hay regulación. Sin regulación, sin derechos, sin instituciones, no sé qué hay. Y lo estamos viendo en los cryptocurrencies. Hay un caos brutal y que eso obviamente la discusión es qué tipo de regulación, qué no se regulación, a lo mejor no lo te los derechos, todo eso. Pero esa es las dos preguntas que me están. No, está muy, muy, muy bien. A ver. Respecto de las criptomonedas, yo creo que justamente por esta cuestión evolutiva de la que hablábamos antes y que en realidad cada una de las de, de las distintas etapas históricas que hemos visto duraron muchísimo tiempo, yo creo que recién estamos empezando y es el ensayo de error. El ensayo de error es lo que vivimos hoy, que bueno aparece una criptomoneda y tiene problemas y entonces aparecen cinco posibles soluciones y gente que, que piensa que hay que regular, y gente que piensa que no, hay que desregular todo. Y esto va a seguir evolucionando, y probablemente mucha gente va a quebrar por el camino, eh, y a lo mejor termine siendo la criptomoneda algo muy distinto de lo que es hoy, no lo podemos saber. Eh, sí estoy de acuerdo que al día de hoy es algo complicado, porque además, vos me decías, eh, las criptomonedas tienen regulaciones, lo peor es que, como las regulaciones de las criptomonedas, por propia naturaleza, suelen ser regulaciones secretas. Esto es, bueno, ¿por qué el Bitcoin vale? Porque el algoritmo que yo inventé, que me impide que haya más Bitcoins, que vaya achicándose la cantidad a lo largo del tiempo. Bueno, y eso yo como lo sé, ah, tiene que confiar. Entonces, así como... Yo puedo confiar en el Bitcoin, mañana el señor el japonés que lo inventó me puede estafar. Y entonces eh, hay, y es mucho más fácil, porque es todo secreto y todos admitimos que el, parte de lo bueno es que, es que sea secreto. Entonces ahí hay una, una discusión a futuro que, que se va a dar, porque tampoco la gente le va a confiar mucho algo de lo que tiene que confiar en el que lo creó. No, porque bueno, el mundo se ha hecho estafadores que hicieron eso. Pero creo que, eh, a ver, el, el, toda esta idea del Bitcoin recién comienza y va a tener una evolución. Yo tengo la sospecha de que no tiene vuelta atrás, o sea que, que el, el, el mundo del dinero va a ir para ese lado en principio. De hecho, preguntaban eh, por el tema del patrón oro, hay mucha gente que ya se ha dado cuenta que frente a la aparición de la moneda virtual el dinero basado en, en, en, en bienes, el dinero mercancía, es bastante difícil que vuelva a aparecer. En la medida en que la, la moneda virtual funcione bien, obviamente puede explotar y desaparecer y volveremos al oro. Pero eh, eh, yo creo que lo, lo del Bitcoin recién empieza. Respecto de él, bueno, la eh, la criminalización de la emisión, que lo vamos a ver con mucho detalle en la última charla, eh, pero, y no quiero spoilear algunas cosas, pero la, la idea es que, eh, por un lado sí es cierto, yo no conozco a nadie que lo proponga, muchos de los abogados penalistas en Argentina que se los dije, me dijeron que estoy loco, pero después leyeron el texto y me dijeron, bueno, no es tan loco. Eh, en realidad, los funcionarios públicos permanentemente responden penalmente por un montón de acciones que cometen. Digo, hay hasta un, un capítulo específico de los delitos contra la administración pública. Son puros delitos de los funcionarios. Con lo cual, del modo en que yo la redacté, me parece que es una, una norma que debería pasar. Pero tampoco yo la, la ofrezco como la solución al problema. Es simplemente, primero... Me da bronca que no respondan, yo quiero que vayan presos. Con lo cual está bueno que tengan el miedo, el temor, que el tipo de que está en el Banco Central, la promesa que le han hecho de que le van a dar un cargo, que va a ser diputado, que le van a pagar tanta plata, tenga que subir frente al temor de ir cinco años preso. Entonces eso, eh, Pero eso va acompañado de otras medidas eh, que, que, que habría que buscar, ¿no? Sí. Solo uh, prestando el seguimiento a lo que mencionó Jesús María, el, el, la frase de que eh, es un uh, fruto de la acción humana, pero no del diseño humano, no excluye la acción racional, lo que excluye es la acción racionalista, centralizada. Entonces, uh, yo no veo ningún problema en que alguien eh, idee una... Una criptomoneda, racionalmente, y, y que sea regulada como consecuencia de las acciones de millones de personas que toman decisiones alrededor de esa, de, de esa creación, no veo ningún problema en una regulación que es consecuencia de un largo proceso de prueba y error descentralizado y bien racional. Ah, pero sí lo veo, si, si ese proceso se convierte en racionalista, especialmente desde la punta de la pirámide en un edificio de, del centro cívico, ¿no? O sea, eh, creo que hay que hacer esas distinciones, porque el temor, la, el temor a la regulación no es temor a la regulación per se, eh, no a la nomos, como diría, para usar texto hayekiano, es eh, a, a, a, a, a, a la tesis, ¿no? a, la, a, la, a la legislación, a la regulación, a la pura... Mandato y normativa. Ese es el problema. Entonces, yo creo que no hay ningún conflicto en, en, en, en esa área. No, no, no, no, me, no me causa. Y luego, así haría una distinción eh, porque hay criptomonedas de criptomonedas, ¿no? Sí. Está Bitcoin y está Shitcoin. Y entonces uno tiene que saber que no es lo mismo, ¿verdad? Creo que. Perdón, ahí me quedo. No, eh, sí, eh, no. Me parece muy valioso tu libro, eh, eh, Ricardo. De hecho, si me permitiera hacer una reseña de estos dos capítulos, es con respecto a, a esta parte epistemológica del uso... De hecho, cotidianamente estamos hablando del incremento de los precios como inflación, ¿verdad? Eh, sin reparar que estamos cometiendo un error epistemológico, porque realmente no, no deberíamos de referir al incremento de los precios, también como un efecto, podría ser, la inflación, pero el, en el texto mencionan la experiencia de Lidia, como las primeras civilizaciones que empezaron a utilizar moneda, porque ellos tenían minas de oro. Ahora pienso en términos del gas en Ucrania, ¿no? Que puede ser un dinero mercancía de repente, ¿no? Ahora bien, me gustaría que, porque no lo vi en estos dos primeros capítulos, pero sí de repente más adelante, esa inflación que podríamos hablar en términos técnicos ex ante y ex post, es decir, ¿Cómo es que se va a cocinar eso, como dice eh, Adam Smith en su eh, Riqueza a las Naciones, el capítulo 10 de la primera parte, que se reúnen para conspirar en contra del bien común, o sea, aquellos que se reúnen para planificar, por así decirlo, la de inflación para financiar sus propias cosas, ¿verdad? Y en ese sentido, nosotros la sentimos exposta, ¿verdad? Pero no solamente con la inflación, la masa monetaria, hay otras medidas que se pueden eh, identificar como inflación. ¿Qué otras medidas podrían ser? Yo pienso emisión de bonos, manejo, manipulación de la tasa de interés, eh, no sé, hay, hay otras que, como te lo expresaba antes de la sesión, eh, la, la inflación es apenas una de las tantas modos de intervención del Estado en la vida cotidiana del ser del, de nosotros como seres humanos, como, ¿verdad? Bueno, hoy voy con las dos, empiezo por la última porque lo tengo, ahí más fresco el tema eh, sí, hace unos años con Andrea Rondón publicamos un libro que, que habla sobre la, la, la alteración de la propiedad como crimen de lesa humanidad que usamos el ejemplo de Venezuela como como, como es esto, ¿no? como crimen de lesa humanidad, y lo que planteábamos ahí era, bueno, la, desde la idea de intervención que desarrolla Mises, no la intervención económica, como todas las acciones del gobierno para producir determinados efectos económicos, la intervención actúa como, eh, digamos, una, un, un trabajo de pinzas que ataca a la persona de distintos lados. El, obviamente, degradar la moneda es uno de los elementos, pero desde apropiarse de sus bienes eh, con las famosas teóricamente expropiaciones, que en realidad eran confiscaciones, desde poner eh, precios máximos, desde eh, impedir la producción, desde tratar de regular la producción, impedir la exportación e importación de bienes. Eh, Nosotros hicimos una lista de todas las formas de intervención. Cuando juntan todas, tienen un criminal, que no es muy distinto del que va con un tanque por la calle disparándole a la gente. En definitiva, los crímenes de lesa humanidad tal y como están descritos en el Estatuto de Roma no requieren la violencia física concreta y directa. Hay, hay formas de violencia como es esta que termina también con muertos, desnutridos y enfermos que eh, es tan crimen como el otro. Ahora, en ese contexto sí, tenés junto con con el manejo de la moneda, tenés una serie de otras cosas que los gobiernos pueden hacer ¿no? y que son tan criminales como, como esto. Lo que pasa es que cuando se hacen todas en conjunto ya excede el delito de, de inflación simplemente que, que mandarlo al tribunal de, de, de la Haya. ¿no? Pero bien, respecto de las regulaciones, sí, obviamente comparto eh, el, el tema, ¿no? regular no es algo que esté mal de por sí, Todo, además todos regulamos nuestra vida permanentemente. Pero ahí hay dos, hay dos formas de regulación. Está la autorregulación, que es la que hacen los propios generadores, digamos, que hacen eh, eh, oferentes y demandantes del servicio. Porque obviamente las criptomonedas se van regulando, autorregulando, pero también porque hay una demanda del potencial mercado de que tiene ciertos temores y que requiere ciertas respuestas que tienen que ser lógicas y que por lo tanto, porque me tienen que dar confianza para que yo invierta en eso. Entonces, uno tiene... Porque eso pasó a lo largo de toda la historia con todas las formas de moneda. Cuando el oro era moneda y aparecen las letras de cambio, los pagarés, fueron formas de regulación, que, que no las impuso un gobernante, fueron espontáneas, pero se pusieron a pensar, bueno, qué hacemos con el oro y cómo hacemos para que la gente no tenga que andar cargando el oro para ir a comprar pan. Y entonces, bueno, inventemos un documento que represente el oro y que si yo viajo lo pueda, y que además lo pueda fraccionar y entonces usarlo para distintas cuestiones. Y eso son formas de regulación, que no fueron formas de regulación impuestas por la autoridad estatal a la gente en forma eh, coactiva, sino que fueron formas racionales de regulación de los propios inventores a medida que iban desarrollando la institución. ¿no? Y yo creo que con el bitcoin en las monedas, criptomonedas, va a, va a tener que pasar algo parecido o van a desaparecer, ¿no? Porque este, digamos, hay mucha expectativa en, en, en esto. Sí. Con respecto a lo que decía, la mayoría de la institucionalización, yo tengo un par de amigos que, son, que tienen mucho interés, y han estado invirtiendo en criptomonedas. Pero en un determinado momento, ¿no? yo les expresé mis mi miedo diciendo exterior, es que ¿quién es el responsable también? por ejemplo de lo que está sucediendo con esta y entonces ese es uno de los problemas que ellos dijeron, es que realmente es, es tal persona, pero qué tanta, qué, ¿qué tanta responsabilidad tiene él que en un determinado momento esto se pueda degenerar? y surgió precisamente lo que, una recomendación que uno de ellos me y yo veo que por ahí está la expectativa de mucha de mucha gente. Me dijo, mira, está anunciando cierto grupo que pertenece a la Universidad de Stanford, no sé, no, el año pasado, que van a crear una comunidad. Ponerle atención a eso, porque como institución Stanford tiene mucha, mucha, mucha credibilidad. Y eso va a crear que mucha gente lo pueda hacer. yo... Dijeron ah, dije, interesante pues, porque entonces ya hay una institución privada que se va, que se va a acreditar como responsable, ¿verdad? Pero hasta ahora no es sé que... por qué eso no ha sucedido. Es que el problema con las criptomonedas tiene que ver con lo que hablábamos un rato de la regresión monetaria, ¿no? Es decir, cuando la moneda era una mercancía, uno podía buscar el valor de la moneda en última instancia en el valor mercancía. O sea, uno sabía que el oro como oro tenía un valor de mercado. Entonces, por más que se desvalorizara como moneda, siempre iba a llegar a un punto donde por lo menos tenía el valor de mercado. El Bitcoin no tiene eso. entonces, Y tampoco lo tiene el billete de papel que usamos hoy en, eh, para, para hacer las compras. Entonces, el problema es que si la gente no confía en esto, o la gente no es obligada, porque nosotros en realidad hoy... Somos obligados a, a usar quetzales eh, y no nos queda otra que confiar en que los quetzales que nos dan van a mantener su valor. Pero esto de la. Bueno, hay, hay delitos contra la fe pública, ¿no? La falsificación es un delito contra la fe pública. Es muy divertido ver a los penalistas, lo veremos en la última clase, discutiendo qué es la fe pública. Nadie tiene fe en el gobierno. La gente usa dinero porque no le queda otra, porque es de curso forzoso. Pero si tuviera alternativas, probablemente buscaría otras. Eh, el, el, el punto, eh, que, que es lo, lo más complejo de las criptomonedas, es que en realidad al no ser un bien mercancía, no tiene un valor eh, como mercancía y por lo tanto no tiene piso. Es, o no existe o, o, la, o confiamos en ella. Y entonces ahí es donde entran problemas que seguramente tendrán que ser resueltos en el futuro a través de o soluciones contractuales o regulaciones de algún tipo no sí son una tomando lo que, es, Fittar, que yo, tomando el, es, también tomando la cuestión de yo creo que sí si es me parece un esperando en el sentido de que el excesivo uso racionalista en <coughs> para crear una figura con respecto para, para, para supuestamente resolverlo, todos los problemas que hemos visto a lo mejor de, del dinero bajo monopolio estatal lleva a un ejercicio de racionalismo constructivista total y eso yo creo que es lo que me parece que sucede probablemente la torre de fuego es que lo usen como dinero, realmente porque mientras sea ahorita una vida, lo que pasa en mi país en muchos lados lavado, narcotráfico, ¿Mm? terrorismo internacional el grueso del dinero, que en parte va, o al menos un 50%, lo equitativo, a las cryptocurrencies, pero no, sé, no es lo mismo comprar en Starbucks o comprar, no es lo mismo. Ahí tenemos un problema. Y el otro, es el que, que tú has sumado, ya más bien del dinero Fiat, que es el tema también que planteas en la pandemia, que es la otra contracá, que es como tú decías, no es solamente poner la cuestión de criminalización de la emisión sino también, Ricardo, eh, la otra variable que es el que realmente societalmente sí pedimos esa inflación por los programas sociales. En la pandemia lo vimos, la gente decía, no, el gobierno tiene que hacer algo en la pandemia ¿no? se tienen que dar los cheques se tienen que ayudar a la gente entonces claro, los políticos a lo mejor frente a una norma de criminalización como esta dice, ok, ya o me votan o voy preso, si estuviese la, la cuestión. Creo que a mí el disuasivo aquí es que a lo mejor el político diga, bueno, mire, ni que me, ni que me pida porque si no voy preso. Pero hasta ahora la balanza es, yo con mi electorado, porque el electorado pide esos problemas sociales que tardan en el gobierno a generar inflación. Seguro. Y ahí, y ahí volvemos de nuevo al tema, como el dinero hoy no es una mercancía, no, el gobierno no puede decir, miren, se acabó el oro, entonces no puedo darles más plata, pues no hay. Mientras que si es emito dinero, bueno, lo emito, total es, es infinita la cantidad de dinero que puedo emitir. Y entonces, en la medida en que la gente esté confundida por el propio, por los propios políticos y piense que la culpa de la inflación va a ser del comerciante que sube el precio, del banquero que hace negocios, del especulador o de la suba del petróleo en, en Rusia, en realidad no va, digamos, ahí es donde le cierra la actividad criminal al, al político, ¿no? porque cumple con lo que tiene que cumplir, queda bien con sus votantes, pero si tiene suerte, la inflación le va a explotar al, al, al gobierno que viene, eh, y entonces no, no paga costos. La idea es que empiece a pagar costos, y que, eh, y que además esto sirva para que la gente se empiece a dar cuenta de cuál es el origen de la inflación. Y, y con las criptomonedas, para terminar, el, la verdad que nos queda casi nada de tiempo y me quedaba todo el tema del, de los precios para discutir, pero bueno, lo veremos la próxima. Pero eh, para terminar con la, las criptomonedas, el peor de los escenarios, no sé si está en el sexto o séptimo círculo del infierno del Dante, es criptomonedas de curso legal y forzoso emitidas por el Estado. O sea, el día que se llegue a eso, que sea el Estado el que cree su criptomoneda y la, la convierta en curso legal y forzoso, y todos los días alguien en una computadora le, le da y le quita plata a ustedes para que solo la puedan usar con su computadora, ahí ya estamos fregados. Entonces, ese sí es un escenario... Feo, porque cuando empezó lo de las criptomonedas, muchos nos entusiasmamos. ¿no? Moneda de mercado, que compitan, después si hay algunas malas, el mercado las releará. Pero cuando vimos que yo maduro creando una moneda virtual y, y muchos dictadores haciendo, pensando lo mismo, digo, no, esto puede terminar muy mal. ¿no? Así que hay que tener también cuidado con eso. ¿no? Y finalmente, porque nos estamos quedando sin tiempo, Está el tema que lo desarrolla mucho también Mises en la teoría del dinero del crédito y Hayek en la desnacionalización del dinero, que es el, el, la visión jurídica de la moneda, que de alguna manera ha distorsionado el, la, la idea de moneda como medio de intercambio, ¿no? que es la, el, la, la moneda como medio legal de pago, porque la moneda como medio legal de pago lleva al curso legal y forzoso. Esto es, si yo he Estado digo la moneda la forma de pago es la moneda, ¿cuál moneda? La que yo autorizo, que puede ser monopólica la que yo emito o pueden ser estas cuatro o cinco que yo autorizo pero que siguen siendo moneda porque yo la autoricé. Entonces se distorsiona la idea de moneda como medio de intercambio elegido voluntariamente por la gente y se convierte en moneda como medio de pago garantizado, impuesto y, y este, digamos, aceptado por el propio Estado, lo cual lleva al intervencionismo estatal en la moneda que ha sido tan, tan, tan malo. ¿no? Así, como siempre, los abogados somos los que generamos la mayor cantidad de problemas. Vamos a hacer una breve referencia al precio en el inicio de la próxima sesión. No sé si les quedó algún comentario que quieran hacer, una pregunta. Sí. Eh, eso de las formas de pago me recuerda un poco las consecuencias económicas de la parte de John Maynard Keynes. ¿Cómo va a pagar Alemania? ¿Cómo va a pagar? Porque ¿qué dinero le vamos a poder, Que si es te el tema del curso por solo, ¿Puede le quitar las minas de carbón y de Lorena, etcétera? Bueno, y Alemania les dijo: ¿Ustedes quieren que paguemos? Bueno, vamos a emitir papelitos y le llenó de papelitos. Pero. Eso que ahora es, es un tema muy común ahora en Guatemala, que antes no se tocaba el tema de la inflación, pero creo bueno, que cuando hace varios años con Martín Krause estamos hablando, bueno, si Guatemala tiene una estabilidad por sus políticas monetarias, la Junta, etc., ¿por qué no viene un argentino a invertir a Guatemala y se capre es que el volumen de economía que tienen ustedes no es comparable con lo que tenemos nosotros. O sea, que ese es el costo que tiene que pagar un argentino, el costo inflacionario. Estar operando en Argentina que no estar operando en Guatemala. Ahora bien, aquí todavía, todavía no, el dólar no corre. Te vas a Nicaragua, donde yo soy originario, y ahí el dólar te lo reciben así, porque saben que el, el dinero de curso legal forzoso de, de, de Ortega lo vale. Incluso antes del invento de los resellados, de los venezolanos también, los nicaragüenses resellaban, resellaban, resellaban de hasta 500 mil y millonadas en un billetito de, de, de, de córdoba por así decirlo. Pero a lo que voy es eso, o sea, esa visión que me gustó mucho en estos capítulos de uh, el derecho cuando refiere cuál es la forma de pago, cuando el Estado le está imponiendo a uno cuál es la forma de pago. ¿Verdad? Puede ser que de repente qué sé yo, le ofrezca como esclavo a Carlitos, pero dice, no, no, es que el gobierno me pidió, y a lo mejor quería que fuera su esclavo Carlitos, pero no, no, puede, no es posible, ¿verdad? Eso, bueno, para exagerar un poco. Seguro, seguro, y entonces aparecen los tipos de cambio eh, establecidos estatalmente, entonces yo, usted puede hacer su contrato en dólares, pero lo puede pagar en quetzales, eh, ¿A cuánto? Bueno, al tipo de cambio que el Estado establece. Y entonces ahí aparece el tema de, bueno, la moneda ya deja de ser atractiva porque en realidad me la están ofreciendo a un precio que no es el precio de mercado. Ahí aparece la ley de Gresham, ¿no? es decir, yo descarto la moneda mala, que es la que está regulada, y este, me quedo con la buena, que, que es la que no está. Me quedo con los dólares y les doy los quetzales. Eh, pero sí, bueno, hay, hay muchos temas para, para profundizar sobre esto. La próxima seguimos, léanse lo, lo que viene sobre la inflación, vamos a avanzar un poco sobre los precios que me parece importante por su vinculación con la inflación.